Hola amigos del pescador, ¿cómo les va? En esta oportunidad quería mostrarles algo de remeras, ahora que se ven el, los, los calores, eh, es importante tener una indumentaria que nos proteja del sol, eh, más que nada las altas temperaturas. Y te, te vamos a mostrar en esta oportunidad dos marcas que trabajamos, la marca Kingfish, eh, tiene modelos con el cuello redondo, lisos, modelos con capucha, también lisos modelos estampados, lo que es la marca Payo, también diseños con capucha, este por ejemplo es un modelo especialmente para dama, es un modelo que es más entallado en, en la parte de la cintura, tenemos modelos por eh, el cuello redondo, diferentes diseños, diseños de tararida, diseños de, de pejerrey como es este caso por ejemplo, eh, diseños de dorado y después también tenemos Primera es con capucha, lisas, en este caso los modelos full color que tenemos en colores turquesa, rosa, amarillo, verde, blanco, negro, vienen en diferentes gama de colores para aquellos que por ahí buscan algún color en particular, este es un modelo por ejemplo estampado con capucha y además con, eh, con cuello, se evita usar un buff, un cuello para protegerse la parte del cuello, de la, de la nariz, bueno acá tenemos otro modelo en blanco. Muy fachera para usarla tipo urbanas, digamos, de, de todos los días. Así también como la línea payo. En diferentes colores: en color gris, en color blanco, otro modelo distinto. Y viene también en color negro. Esto para aquel fanático que la usa todos los días, eh, la lo puede encontrar acá. Diferentes talles: eh, con capucha, sin capucha, con cuello. La mayoría de las de, que vienen de pesca, excepto las urbanas, vienen con filtro UV Así que eso eh, queda totalmente asegurado para el tema de, de, del verano y del calor. Así que bueno, eh, a protegerse en este verano. Eh, tienen nuestros datos ahí al pie de la pantalla. cosa nos escriben, nos consultan por algún modelo, algún detalle en particular.